Para publicar una unidad elaborada con Excel Learning en Google Drive, voy a empezar por trabajar el Excel Learning y una vez que tengo elaborado el material, lo voy a exportar como sitio web, carpeta web, carpeta autocontenida. Elijo la carpeta en la que voy a exportarlo y veo que ya tengo el material creado y visible. Me informa que se ha exportado correctamente. Bien, una vez aquí, lo que me va a interesar ahora es irme a Google Drive, he creado una carpeta exedemo y ahí subiría la carpeta que acabo de crear ahora mismo. En este caso, para evitar eh, el, un tiempo innecesario, ya teníamos subido el contenido de la carpeta. Pero como se puede ver, esta carpeta ahora mismo está eh, no está compartida, está para uso privado. De hecho Vemos que aquí no hay, al lado de los nombres de los, de los archivos, ningún cartelito que nos indique que están compartidos. Lo que voy a hacer va a ser compartir esta carpeta para que sea de uso público. Si no lo hago así, no va a ser posible acceder a los archivos. Una vez que le doy a compartir para uso público, vemos que van apareciendo, poquito a poco, junto a, los, eh, a, los, a cada uno de los archivos un cartelito indicado que está compartido que se están cambiando los permisos de acceso a cada uno de los archivos a mí me importa ver en el momento en el que tenga el archivo index con el rótulo de compartido pulso sobre él y compruebo que me sale el código Bueno, vamos a abrirlo y veo que me sigue saliendo el código en este momento es cuando tengo que pulsar en vista previa y ahora sí que veo ese código ya traducido a algo comprensible por el navegador con los contenidos de mi unidad. Bien, esta URL que figura aquí arriba, tan larga, que empieza por googledrive.com, es la que vamos a utilizar para enlazar a nuestro contenido. Si nos parece muy larga, puedo copiarla y lo que voy a hacer es ir a un servicio que se llama geo.gl, Google, suena como, como Google, y ahí voy a pegar la dirección. Le doy a Short en URL y veo que se me genera una dirección corta que efectivamente me está llevando a la página en la que... Estábamos. Copio esa dirección y puedo comprobar que si ahora sustituyo la dirección antigua por la dirección corta que me ha dado el acortador, se carga y a su vez lo que hace es redirigirme nuevamente a la dirección en la que estaba. Ya puedo utilizar esa, esa URL para dar una dirección corta de mi página.